vamos ahora a trabajar sobre los cuestionarios y en concreto cómo se crean categorías y subcategorías estas categorías nos van a permitir eh, cómo podemos mmm, ordenar las preguntas que vayamos a hacer para ello para hacer una categoría o una subcategoría vamos a entrar en el curso por ejemplo que estamos trabajando vamos a activar edición esta sería, en mi caso, la web virtual. Y en Administración tenemos la opción Banco de preguntas. Si clicamos en la flechita, tenemos cuatro opciones. La segunda opción dice Categorías. Bien, aquí tenemos una categoría padre que es el nombre del curso PAF 1516. Vemos que ya hay una categoría creada que se llama Cuestionario, Tutoría, Educación a Distancia. <coughs> Nosotros vamos a crear otra categoría que se va a llamar, en este caso, sesión 5. No voy a poner ninguna categoría, no voy a añadir nada más, y añado la categoría. Bien. Como veis, aquí tengo sesión 5 entre paréntesis un 0. Quiere decir que esta Categoría tiene 20 preguntas creadas y yo no tengo ninguna en la que acabo de crear. Y además voy ahora a crear una subcategoría. Para crear la subcategoría primero he de elegir dónde quiero colocar o de quién quiero hacer depender esa, esa subcategoría. Quiero hacerla depender de la sesión 5 y entonces voy a llamar a esa subcategoría cuestionario 1. Luego he creado una subcategoría que está dentro de la categoría sesión 5, que a su vez está dentro de la categoría PAF 1516. Es decir, he establecido una jerarquía de categorías. De esta manera puedo colocar las preguntas según me interese dentro de las categorías correspondientes. Y así puedo seguir trabajando categorías y subcategorías hasta que estime oportuno